Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras cuatro días de caza intensiva en la taiga buscando renos, os traigo el siguiente vídeo en la que hemos abatido dos diamantes y tres troll, es decir, animales de nivel máximo pero que no llegan a la puntuación para darnos un, un diamante. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en la taiga sevillana y ahí enfrente tenemos un bello ejemplar, un nivel 5. Vamos a hacer el lance con nuestro arco Apuntamos con el telémetro y... Disparamos Vamos a decir a Perrete que vaya por él Venga Perrete, búscalo Va, Ha salido corriendo otro, otro reno Quiero dedicarme en estas jornadas Hoy, mañana, pasado, ya veremos cuánto tiempo a... A cazar exclusivamente el reno A ver que nos encontramos Vamos a decirle a la que se siente Vamos a hacer una foto Vamos a ver A ver Le damos una galletita primero Y Venga, siéntate Que podamos hacer la foto Nos, nos desprendemos del arco que nos estorba Vamos a empujarlo, para que pose. Vale, tenemos ahí un árbol en medio, a ver cómo lo vamos a poder hacer. Deberían los desarrolladores poner una opción para posado del perro, porque lo tenemos que empujar como hacemos cuando se buguean los, los animales. Pero en fin, vamos a ver si ya podemos hacer la foto. El robot tiene una cuerda muy bonita. Vamos a ver, nos retrasamos un poquito. Y... Ahí tenemos el, Vamos a desplazarnos, que tenemos unas hojas ahí en medio, y disparamos la foto. Y vamos a, a recoger a nuestro animal nivel 5, a ver qué nos arroja. Vaya, 397,90, un troll, es decir que tiene el nivel máximo, pero la puntuación no alcanza para para darnos un diamante, aparte que tiene una, una cuerno un poquito poquito doblada la cuerda derecha pero bueno lo vamos a, a guardar y continuamos la caza vamos a ver allí vemos movimiento en el fondo efectivamente mira ahí tenemos uno albino vamos a hacer el lance al albino que está ahí con unas hembras nos vamos a acercar un poquito cogemos nuestro rifle calibramos la distancia de disparo y disparamos le hemos impactado. Salen los animales huyendo. Ahí vemos que sale otro macho. Pero bueno, venga, perrete, vamos a, vamos a buscarlo. ven conmigo. Vamos a buscarlo. Vemos cómo corren allí los, los animales. Vamos a ver qué, qué tenemos. Vaya, con mucha nieve parece que tanto tropezándose. Vaya, y tenemos un animal una buena cuerna, nivel 4 vamos a hacer también el otro este que está la distancia última y disparamos hemos impactado y ahora no, me, el segundo tiro le ha fallado porque ha caído justamente cuando cuando habíamos hecho el disparo vamos a recoger al albino vamos perrete que ya estamos cerca nos pegamos la carrerita aquí en el lago este grande que tenemos aquí es una muy buena zona de, de renos luego al final de, de las grabaciones y de los vídeos que hagan estos días os pondré una fotografía donde se pueden, se pueden localizar los renos pero bueno, ahora vamos a, a recoger a nuestro albino a ver qué puntuación nos, nos arroja la perrete la he encontrado, está ahí escondido Es una plata, 241 Una cuerna pequeñita pero muy bonita Y a mí como me gustan los, los animales con capa especial Pues lo voy a, a diseñar. Vamos a recoger el otro Nos vamos para allá Vamos a hacer para que venga Para que luego salga con un rayo A localizarlo, aunque lo vemos allá al fondo pero es bueno que el animal se acostumbre a, a recuperar las, las piezas siguiendo, siguiendo el rastro. Seguimos con nuestra carrerita, todo el lago. Se nos aumentan la, las pulsaciones. Venga, rete busca. Ya vemos ahí a la que sale corriendo. Ya da el olor Vemos el contorno verde en este caso que tengo, puesto que la nieve, el cielo no se ve muy bien. Vemos animales que corren ahí al fondo, las hembras, pero no, no vamos a hacer el lanzar las hembras. Así que vamos a, a recoger nuestro nivel 4, a ver qué puntuación nos arroja. Tarrete nos llama, ¿Qué? que estoy aquí, que estoy aquí. Efectivamente una plata, 334. Y ahora vamos a, a elogiar a Tarrete y continuamos con, con la caza. Continuamos cazando, tenemos una ventisca Miramos por los prismáticos, vemos hay un lindo ejemplar, vaya cuernos que tiene Cogemos el 30-06 El animal ha caído Perrete, venga, vete a buscarlo Perrete va, va oliendo la sangre Sale como, como un rayo, pese a la ventisca escuchar el, el fuerte sonido del viento vamos corriendo para recuperar nuestro animal desde luego que tiene una forma preciosa vamos a ver que se siente a ver si podemos hacer una una bonita foto desde luego que sí que tiene una, una pose el animal ha caído muy bien para una foto, vaya con la mente que tiene ya hemos hecho la foto y vamos a, a recuperar a nuestro animal a ver qué puntuación nos arroja diamante tenemos un diamante madre mía qué puntuación 451 con 60 si miramos en el segundo aparato de puntuación nos, ganamos una, una decimilla con 64 escuchamos una once que ha, que ha gritado por ahí madre mía qué cuernas tiene el hermano loco que precioso y si hubiera sido albino ya sería maravilloso pero bueno los albinos que, que he cazado de reno nunca han tenido una, una puntuación muy alta, nunca han pasado de, de las plantas, A ver si tengo suerte y puedo conseguir un oro o un diamante albino. Así que vamos a ir guardando nuestro animal para luego ponerlo en nuestro salón de trofeos. Y vamos a felicitar a nuestro parrete. Ve, lo elogiamos un poquito. Venga, otro elogio, a ver si... venga quiero darte una galletita, venga ahora una galleta que lo has hecho muy bien muy bien perrete te está portando muy bien vamos a ver el mapa de donde ha sido batido vemos ahí al lado de la de la colina de Loloba, en el paso que tenemos desde el lago de la taiga y ahí podréis encontrar renos que espero que sean diamantes porque eso nunca se sabe Vemos ahí al fondo otro animal, más muy pequeñito. Vamos a ver si buscamos alguno, si suena hembra. Mira ahí vemos unas cuernas grandes. Pero no, no, no me deja. no me deja dar la E para saber qué animal es, pero vamos a verlo. Vamos a recargar, que no teníamos munición. Vamos a ver. A ver si localizamos las cuernas. Ahí lo vemos y disparamos le hemos dado vamos a decir al perrete que, que lo busque venga perrete búscalo y vamos a a ver qué animal era Desde luego tenía una, unas cuernas preciosas seguramente sea un oro o quizás más no, no lo sabemos ya vemos la, la presión energética vemos que ha caído perrete sale corriendo nosotros vamos detrás de él y a ver qué ¿Qué animales vemos el impacto de sangre, muy buen impacto, hemos tocado el pulmón, vemos que tiene una cuerda preciosa, vamos a premiar a, a nuestro perrete, una caricia, que bien, más campeón, y vamos a, a recoger nuestro reno, vaya, un troll, nivel 5, 401 con 90, una cuerna muy bonita, pero no llega a la puntuación mínima para darnos un, un diamante. Y vamos a continuar con la caza en esta zona. Vemos ahí un animal. Otro nivel 5. Vamos a apuntar y disparar. Hemos impactado bien. Vamos a decir a terrete que, que vaya. Espero que esta ocasión no de diamante No como el troll que, que cazamos anteriormente Pero en fin Son cosas del juego, delante A ver qué punto de la nos arroja Vemos el impacto de sangre Un doble pulmón que está aquí, aquí, caído Vamos a, a elogiarlo Muy bien, para que vale, otro troll Otro troll 378 Pero bueno así que ese no, no, no lo guardamos puesto que ya tenemos otro otros de antes y no, no lo voy a guardar vamos a alojar a nuestro perrete y vamos a, a seguir buscando a ver si encontramos algo en la otra orilla del lago congelado hemos escuchado una llamada de advertencia pero no veo nada así que voy a coger el reclamo de choque de cuernos a ver si se animales vamos a ver, parrete, que se quede quieto a veces si se acerca el animal vamos a seguir andando mira ahí vemos una cuerna detrás del árbol vemos que va avanzando tiene una cuerna muy bonita apuntamos y disparamos vaya cuerna que tiene luego es un animal precioso mira perrete busca vamos busca perrete ya huele sale corriendo como el rayo y vamos a ver qué puntuación nos arroja nuestro reno. Ya nos llama Tarrete, ya no lo ha localizado. Vamos corriendo. Y a ver qué, qué puntuación, desde luego. Las cuernas que tenía eran muy bonitas. Vamos a acercarnos a verlo. si sí, tiene unas cuernas muy bonitas. Muy bonitas. Yo creo que tiene una puntuación bastante alta. Venga, Tarrete. Venga, siéntate, que voy a ver si te si te pongo para hacerte una foto. Nadie, vale, tenemos otro bolita ahí en medio, como antes, nos ha aburrido. Pero bueno, vamos a, a seguir empujándote. A ver si te puedes colocar para hacer la pose. Que desde luego la, la pose con, con perrete son. Son preciosas Tendría que tener la opción como el classic De, de podernos por nosotros Pero bueno, es lo que hay y, y nos conformamos con eso Vamos a sacar la foto A ver, si me lo hago muy bien Y vamos a recoger nuestro animal Diamante, diamante 449,80 Desde luego es precioso El segundo diamante Después de estos cuatro días cazando Y la verdad es que, que Estoy muy contento vamos a, a disecarlo y ahora os pondré el mapa de la zona donde ha sido cazado para que lo, lo veáis una veis he sido aquí en el lago de la taiga veis la, la presunción energética donde he estado cazando y bueno pues luego ya voy a felicitar a perrete que lo ha hecho muy bien vamos a darle su galletita y me iré a montar a montar el vídeo a ver qué tal sale como os dije al principio, aquí os voy a poner una fotografía donde podéis encontrar los distintos hábitats de cada animal. Cada animal está representado por un color, vemos que en este caso el reno rinder tiene el punto blanco y si os dais cuenta los, los diamantes que ha batido están justamente donde las zonas que viene con una estrella.